Esta imagen en estos momentos está llegando de visita a tu casa y en caso de que la aceptes en tu corazón, en tu familia, será una gran bendición. Ella seguirá su viaje por todos los hogares. Quiere ir de casa en casa y va a estar muy feliz de llegar por todas las familias por todas las casas de nuestro pueblo. Va a aliviar tus problemas y va a escuchar tus necesidades. Ella va a interceder por ti ante su Hijo Jesús. No la detengas, ayúdala a continuar su camino.